Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital. Tenemos buena música para empezar el viernes, o para ir terminándolo ya de paso. Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque hemos vuelto, así que todos a jugar. Volvemos con Gaming Room, volvemos con noticias, volvemos con cosas interesantes, otras que puede que no tanto, pero desde luego con el humor de siempre, ¿no es así, Íñigo Sendino? Te voy a destrozar una noticia hoy con unas ganas, le tengo unas ganas a una de las noticias que has traído, vamos, voy a reventar. No, no, sin duda, buenas vamos. tardes, Gorka Villalba Buenas tardes, carona ¿Cómo andamos? Andamos bien, andamos bien, a estas horas de la tarde Cansado, Oigan. si no me equivoco Siempre Me lo llevas repitiendo todo el día Siempre <ríe> cansado Siempre de Así de la vida. me gusta <ríe> Cansado de la vida eh, Pues estamos. mira, ya que Ainigol hace tanta ilusión Llegar a una noticia en específico Que doy por hecho que podéis llegar a intuir Cuál es, porque es el elemento más importante del año No voy a decir nada más Y que Villalba está cansado Vamos a ir empezando con esto ¿Seguro? Seguro pues hala. Por... Seguro, porque la mesa de mezclas no quiere. <risa> no, no, sí, sí quiere. Hoy en Gaming Room comentaremos la actualidad, incluyendo el nuevo Game Pass de PlayStation y el museo virtual de Xbox por su vigésimo aniversario. También hablaremos sobre NVIDIA, sacando gráficas viejas como nuevas de los Game Awards. ¿Qué? <risa> ¿Qué? ¿Qué? No, no, no, sacando no. Lo gráficas no, no. viejas como nuevas. Ahí no ponía eso. <risa> y de los Game Awards. En fin. Ahí no ponía <risa> <y a> eso. <risa> entrevistaremos a José Carlos Montero, creador de The Crown of Woo.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 Empezamos, como ya hemos comentado, con el PlayStation Game Pass, eh, de nombre bastante específico, la verdad, Spartacus. Llegará en primavera de 2022 y juntará el PlayStation Plus y el PlayStation Now, que es actualmente el sistema de suscripción de videojuegos disponible en PlayStation que mmm, no... Tiene mucha mucho impacto, mucha relevancia. Eh, estará disponible tanto para PlayStation 4 como para la eh, nueva generación, PlayStation 5. Y juntará, ojo, cuidado que esto es interesante, juegos actuales, obviamente, eh, pero también clásicos, incluyendo juegos de PlayStation, la 2, la 3, pero también PlayStation. Eh, o sea, perdón, PlayStation no, la PS Vita y la PSP. Eh, con este sistema, PlayStation Now desaparecería completamente, pero la opción de adquirir el PlayStation Plus por separado, es decir, el online, seguiría estando disponible. Eh, ¿Cuál es el ligero detallito? Sony ha vendido más consolas que Microsoft, pero eh, Xbox Game Pass, como todo el mundo sabe, tiene un éxito muy superior, contando actualmente con 20 millones de usuarios, mientras que el sistema PlayStation Now cuenta con solo 3 millones eh, Sony eh, tiene intención de ampliar su número de jugadores De 160 millones a 1000 durante el próximo año Que esa es una de las razones Por las que interpretan este cambio Entonces mi punto es ¿Hasta qué punto esto va a llegar a ser efectivo? Teniendo en cuenta que el Xbox Game Pass está por todo lo alto ¿Qué opináis? Eh, no sé qué es el... PS Now PlayStation no, Pues de hecho Deberías saberlo Porque tienes PlayStation tengo, 5 O sea básicamente no, tengo el plus Claro esa es la cosa eh, Digamos que en Xbox eh, Existía la cosa que era el, el Xbox Live Gold Que era lo que te daba El online Al igual que en PlayStation Pero ese sistema se eliminó Se eliminó Y entonces tienes online Gratis en Xbox no como en Playstation eh, ¿Cuál en PlayStation? es la cosa? Vale, ¿cuál es la cosa? Se sustituyó, ¿por qué? Porque el Game Pass estaba teniendo muy buen resultado El Game Pass es un servicio de eh, suscripción Como tendrías Netflix para ver películas Pues tienes eh, Xbox Game Pass para jugar a juegos Eso ya lo sabes Sí, pero Pues al igual que tienes ese sistema Tienes lo mismo en Playstation ¿Cuál es el problema? Yo creo que Playstation no le ha dado el tiro al suficiente Me explico por qué porque Xbox eh, lo que hace muchas veces es sacar los juegos, los juegos de día cero, es decir, el mismo día que sale el juego, sale en el Game Pass, pero PlayStation no ha aprovechado eso. No, PlayStation te da juegos hace 5 años, 4 años, sí, y es que feliz. Efectivamente. Y feliz. Que claro, la gente dirá, ah, pues guay, juegos retro, sí, pero es que solo te da eso. Entonces, y la, además el catálogo que tiene PlayStation Now no es muy amplio. Y puede ser que se pueda jugar al San Andreas. Pues de hecho lo dudo porque GTA Trilogy. GTA Trilogy, o Trilogy, como diría alguien que yo me sé Pues te conformas con el Vice City Stories <ríe> Supongo que también meterán el tema, lo interesante que puede llegar a tener este sistema, el Spartacus eh, Será el, el tema de los exclusivos de Playstation Tendrán, doy por hecho, una sección separada Lo doy muy y por Y por último, ¿el online será gratuito? Claro que no, te he dicho que Playstation Plus sigue estando por separado Es decir, o te compras el online, o te compras el servicio de suscripción con el online, todo en pack o sea, Tú para, que, para que me entere yo. Sí, básicamente han cambiado el nombre del PlayStation Now. No exactamente, porque el PlayStation Now lo que tenía es que precisamente tenía el catálogo reducido porque la mayoría de juegos eran eh, de modo historia, es decir, eran de un solo jugador. Como no tiene online, no requieres tener el online para poder jugar al online. ¿Cuál es la cosa? Si meten juegos que tengan online en el PlayStation, en el Spartacus ahora. Eh, si tú no tienes el online, no vas a poder hacer nada Entonces lo que hacen es combinar las dos Voy, voy, a, pero, hacer una, voy a hacer una pero, cosa En postproducción aquí abajo, voy a poner cuántas veces has dicho online en esta última frase Online <risa> y, y, sumale una. y una última cosa ¿El PlayStation Plus te da juegos? Eh, te da juegos cada mes ciertos juegos, efectivamente ¿Te van a quitar esos juegos? Creo que no Eso no lo han confirmado, o sea, se lo están guardando Doy por hecho que puede llegar a ser que sí Pero abajo, la, la cosa La cosa está en que, en que PlayStation eh, Cada mes te regala habitualmente Dos o tres juegos. Siempre uno de ellos es Indie. Siempre es de PlayStation Tales. Y el otro puede ser o algo como el. Yo, ¿Y qué he dicho yo? Bien, la mayoría de los expertos prevén mejoras en el stock para algún momento de 2023, porque, amigos, no sé si os habéis enterado de que si vivís hay, debajo de una piedra hay una pequeñísima crisis de mm, materiales y otra pequeñísima crisis de logística pero bueno, eh, especialmente de componentes sí. por lo que sea sin más, eh, desde Nvidia creen que el stock de gráficas mejorará hacia la segunda mitad de 2022, qué optimistas son ¿verdad? y cuánto nos Mienten en la puta cara eh, La tarjeta se ve que costará entre 400 y 500 euros Pero no es eh, PVP eh, Estos son precios de inflación eh, Como es. dicen los americanos MSRP O sea, no es el precio del fabricante Es el precio al que va a subir esto como la espuma Cuando uh, los especuladores entren en ello eh, La 2060 son 12 GB de memoria VRAM Que son prácticamente idénticas a las de la 2060 Super y el bus de memoria igual y todo igual, todo muy mm, bonito Excluyendo la web RAM eh, Lo que no sé es si... Ah, ni aquí tengo, no va a haber versión de Founders Edition O sea, que no va Nvidia no va a vender ni una sola tarjeta Lo que van a hacer es darle la placa de referencia a Asus MSI o Gigabyte Por ejemplo, Gigabyte ahí está, creo que está mal escrito y eh, sí. ellos son los que van a hacer estas gráficas que NVIDIA dice que para la segunda mitad de 2022. Eh, el resto decimos que ya las vamos a ver en nuestra puta casa eh, cuando tengan 10 años de... <risa> de antigüedad. Y bueno, pues así vamos con las gráficas siempre. Eh, la crisis sí. de componentes está reventando a todo. De hecho, es uno de los motivos por los que vamos a comentar una de las noticias posteriores. Pico y pala así ¿Ah, Pico y pala, sí Una de las noticias posteriores Que es precisamente La consola más vendida En el Black Friday Ajá. No porque sea la mejor consola Sino porque no había stock de nada Porque efectivamente Tú lo has dicho Empezamos con la crisis de componentes Bueno, miento Empezamos realmente Con la crisis de gráficas Y de repente dijeron Ah Es que esto también afecta A los componentes de las consolas Y ahora no hay consolas No hay torres Y no hay nada De hecho Eh... Al ya conocido Salvador, que lo conoceréis porque ha pasado por aquí varias veces eh, Tiene una gráfica de mierda en su torre porque no ha podido comprarse una buena Y su torre es brutal y la gráfica es una mierda, creo que tiene una 1.030 Así es la vida Así es la vida, de hecho O sea, eh, un insulto, sí Que se supone que habrá stock para algún momento de 2023, preferiblemente navidades Puede que sí O puede que no Quedan dos años <risa> Que Villa dice que para la segunda mitad de 2022 tendrán Me río yo un poco, un poco bastante, de hecho a ver, el, el problema al final de todo esto es que, eh, y no sé si lo mencionamos aquí o en otro programa, eh, al final eh, estamos eh, en la economía global en la que vivimos, consumimos lo que se ha producido hace por lo menos... 3, 4 o 5 meses. Entonces, si de hecho, si miráis en cualquier cosa que tenga una fecha de, de lote, pues los, la alimentación suele ser bastante reciente, pero el resto de cosas empiezas a mirar y las fechas de fabricación suelen ser 6 meses, un año, depende de las cosas que, que sean. Entonces, ahora mismo estamos sufriendo lo que estábamos, donde estábamos hace un año y hace un año, eh, pues ahora estamos en noviembre, pues las cosas estaban más o menos remontando, pero a su vez eso se va arrastrando de, eh, del confinamiento de marzo. Entonces, si tú te dedicas a consumir a base del stock que tienes y no puedes seguir produciendo stock porque todas las fábricas tienen que estar cerradas, eh, pues te has comido el stock de un año en tres meses, no puedes reponer y así seguimos. Eso es lo principal. Y luego ya lo de las gráficas es la otra historia con las criptomonedas y toda la mierda esta ah. a la que no vamos a entrar. Ah. O sí. O sí. En fin. Um, creo, creo que con esto hemos Nada concluido más que ido No vamos a hablar de criptomonedas, no vamos a hablar de criptomonedas. Adelante, Gorka Villalba. Ah, esto era la trampa. Eh, Ubisoft NFT. No, perdón, paren las máquinas, paren las máquinas, paren las máquinas, paren las máquinas. El señor Borja Arbosa acaba de renovar su suscripción, creo que ya son como cuatro meses por ahí. ¡Ole! No ha salto nada, enhorabuena por las alertas. Las alertas van de puto culo. Pero, um, Nos ¿qué? viene genial que estés aquí ahora <risa> Pero no sabes ver, cómo de bien No, no, no Borja Arbosa, por favor, pronúnciate por el chat Si sí, en cuanto esto torne a la economía más cruda Te podemos llamar Porque para algo eres economista ¿Qué, qué coño ¿qué economía más cruda? Llámale ya, no, puedes no, no, hablar ahora no no no, no, no, no, no Primero vamos a ir con la tontería de los NFTs Y luego ya si esto torna en algo económicamente serio Ya le llamo Borja Villalba Adelante <risa> Ubisoft hizo ayer oficial Ubisoft Quark quartz. Quartz. Quartz, quartz quartz Lo hice esto a partir de ahora eh, un Quartz sistema, Un sistema por el cual los usuarios podrán coleccionar contenido NFT dentro de entre sus videojuegos Comenzando por Ghost Racon Breakpoint. Uh -huh. Sí, eso es sí, sí, Este contenido NFT permitirá Que los jugadores obtengan ítems digitales Como armas, atuendos y armaduras Que dispondrán de un número de serie y un historial De sus anteriores propietarios Ya que también se podrá comprar y vender entre los usuarios Es decir, NFT eh, skins. Ubisoft acaba de Ubisoft <risa> acaba de matar a la mitad de su comunidad Inventar los skins eh, únicos Algo así, no entiendo Continuemos No exactamente, ha inventado ha reinventado CSO <risa> No, a ver eh. Eh, eh. ¿En CSGO los skins son vendibles? Sí. ¿Y comprables? Sí. Sí. Es que CSGO, escúchame, un... Cesego es una bolsa. No estoy, de, no estoy de coña. CSGO es una bolsa. A ver, ¿qué peso con una bolsa? A ver, ¿pero los skins se pueden vender y comprar? Sí. sí. Vale, como las cartas de Steam. Ya está. Es lo único que necesito para saber dónde están. La diferencia es que tú, ¿cuánto pagarías, por ejemplo, por un skin de Fortnite? Por ejemplo, <tose> un pack de los caros, venga, de Fortnite. <tose> 3 euros. <tose> <tose> Eres muy optimista, tú, ¿eh? Más optimista que Nvidia todavía. 300. Eh... No, coño, pero 20, 40, ponle. 30. Vale, 30 pavos. Vale, pues hay una skin del CSGO que es la de la Dragon Lore, que son 2.500 pavos. A ver, vale, te pasa pero a la. A las caras. Me he ido a la más cara del juego. A ver, pero, es que... pero la mayoría de skins rondan los 300-500 pavos. Pero, eh. pero, mi, pero mi pregunta es. Mi pregunta es. Eh, las skins del CSGO sí. se compran, se venden. Y. Puedes comprarte pero, pero, pero... cajas y que te toquen y luego ponerlas a la venta en el mercado. O pues, comprarlas directamente. O tú verás. Vale, pero no tienen un número de serie ni nada de esto. No, no, no, simplemente es. Vale, skins. es que para, para los profanos de la vida. Eh, hay que mm, explicar un poco el concepto NFT que un mm, NFT es un token no fungible que hay, humo hay que... no vendido, humo no fungible humo no fungible no el humo no es fungible <risa> por <risa> eso empezamos por ahí es humo pero la cuestión es que es un elemento digital que eh, tiene una uh, un, unicidad no sé si ese adjetivo existe juraría que no eh, la cuestión es que es único. O sea, la gracia de un NFT es que es único. Y por eso esto del número de serie eh, y el historial de propietarios. Porque te aseguran que esa skin es la única que existe con ese número de serie. Es, com es, es comprar una edición limitada, básicamente. Lo que pasa es que eh, aquí no tienes nada. Eh... Sí, unicidad existe. Unicidad existe y ¿qué significa? Eh, del latín Unicitas Cualidad de único Cualidad de único En el diccionario de la RAE ¿eh? o, sea, bueno, o sea, lo que te venden es la Unicitas Continúa leyendo la noticia Continúa, continúa Ubisoft los han llamado Y los... Los han llamado dígitos En vez de NFT o skins Ya han hecho un vídeo promocional Que ha conseguido Un 95% de dislikes Ubisoft Que YouTube pero había borrado no. El tema de los dislikes Pero la gente sigue Pudiendo sacar estadísticas De no sé dónde La gente hace cositas eh, ¿sí? Es posible Es muy de... fácil de hecho mm, Paréntesis ¿Sabéis por qué Ha quitado los dislikes? Sí, para que el YouTube Rewind No se lleve otros 18 millones de dislikes ¡Correcto! Obviamente Pero si está cancelado ¿Está cancelado? No <risa> Literalmente El año pasado <risa> El año pasado Dijeron No Sabemos que nos gustó El YouTube Rewind Así que está veces hemos hecho lo que os gusta, una recopilación de cotas. ¡Bum! 19 de millones de dislikes. ¡Pachapun! <risa> <risa> ¡Al <El risa> suelo! Ubisoft asegura que son los primeros NFTs jugables y energéticos eficientes. Eh, hago un paréntesis ¿Qué aquí. ¡Qué puta mierda es esto! Eh, hago un paréntesis aquí, claro, eso es por lo relacionado con, la, con las criptomonedas, especialmente con el Ethereum. ¿Qué? No, no, no, no, no. A ver, no, no, no, no. a ver, páralo, páralo todo, páralo. Vuelve a lo de Elon Musk, vuelve a lo de Elon Musk. No, no. Empieza por donde los más. No, no, no, no, Elon Musk. no. no, no. Pr primero de todo, no, no, no. No, no es el primero con NFTs jugables... No es sé el primero ¿Cuál ha sido antes que ese? No me sé los nombres, a ver, pero sé que había un juego que... Un juego sí. con NFTs jugables, jugables, ¿eh? No los, coleccionables, porque sé que hay muchos, sé que, hay muchos que, han coge, que han cogido NFTs. coleccionables A ver... continúen vosotros hablando eh, no, Yo iba a otra cosa, lo de es qué para. puta mierda es esto es lo de energéticamente claro, eficientes sí. ¿Qué tienen que ver los cojones para comer? Iba a decir... digo, por favor, prena. habla bien ¿Qué... No, de hecho, los cojones para comer, eso sí que tiene que ver. Axie Infinity. Ese infin es un juego NFT, pero tiene coleccionables? ¿Tiene coleccionables? ¿O tiene verdaderamente cosas jugables? Literalmente, para poder jugar tienes que pagar NFTs. Los eh, personajes son Dime NFTs. el nombre. Axie, Axie Infinity. Infinity. Vale, la cosa está en... Eh, a lo que me refiero es... No, primero Primero voy yo. Energéticamente eficientes. ¿Qué cojones? O sea, ¿cuál es la vertiente energéticamente eficiente de un NFT? ¿Que el servidor en el que está se alimenta de energía solar? Borja Arbosa, acto de presencia. No, no, esto no es cuestión económica. Le voy a dejar fuera porque esto no es cuestión económica. Además, ha dicho que necesitaba 5 minutos. Yo puedo entender que esto ha sido una maniobra de marketing esto es eh, muy todo es tú ves el vídeo y es toda una maniobra de marketing porque te ponen en letras grandes, energéticamente eficientes, únicos, eh, básicamente lo que te quieren a hacer ver, sentir es rey en son... el puto mundo. ¿Qué esperas de Ubisoft? ¿Qué esperas? No lo sé. ¿Que regalen a Assassin's Creed más? ¿Cómo que te regalen? <risa> Igual te dan el DLC sin el juego. No, eso lo hace Steam. Eso lo hace Steam y demasiadas veces. Pero tiene expertas, Steam. Tengo... <risa> Gabe Newell, comete hamburguesas con nuestro dinero. En fin, pues lo de energéticamente eficientes no tiene ni puto sentido. Nos es queda un punto todavía. Y último punto. En este sentido, en los últimos meses hemos visto las opiniones de los diferentes actores de la industria. Por ejemplo, Steam ha bloqueado los juegos que hace uso de NFTs y criptomonedas. Epic Games les da la bienvenida. También nos han criticado Xbox. Y por último, Electronic Arts, EA, asegura que son el futuro. ¿Por qué no me extraña este último? No, o sea, EA de por sí te vende todo, te vende cualquier cosa quiero... ¿Por qué coño no te va a vender un mono fungible? No, no, te quiero comentar que Epic Games, Fortnite y FIFA Es que Fortnite ya de por sí pensaba en implementar una cosa Y FIFA no, o sea, olvídate de FIFA Electronic Arts de por sí te vende literalmente un calcetín usado Te vende su abuela o sea, Te vende un calcetín usado o a su abuela ¿Tú crees que no van a hacer uso de la estafa piramidal más gorda que hay ahora mismo? No es piramidal a, bien, ver, bien, a ver, a ver, perdóname, eh... perdóname, perdóname. Acabas de decir estafa piramidal claro. sin que se te hayan caído los huevos al suelo. <risa> sí. ¿En eh, eh, ¿qué, qué te basas tú para decir que esto es una estafa piramidal? En que la gente que está en lo top de las NFTs son los que verdaderamente se hacen ricos, el resto se comen una mierda. Hombre, obviamente. No hay... Pero básicamente a la ver... gente lo que te asegura es mi NFT es único, no, compralo no, no, es no, brutales. A ver, perdóname. Basa, ¿no? No, no estamos metiendo en un barrizal. Aquí, piramidal es el adjetivo que sobra. Es decir, estafa. Igual te sí, vale, lo compro vale, Igual te, pero, pero no es piramidal Pues me he equivocado entonces Dos actores Los que venden Y los que compran Los que venden Son muy listos Los que compran son subnormales Vale pues una estafa <risas> Me he equivocado. Perfecto. Una estafa. Perfecto, Ya no Espera, mira, esta frase de Borja es buenísima. Para. No entiendo la diferencia entre comprar un NFT o comprarle un cuadro a un mendigo. Que el, es que al mendigo que el, que el cuadro del mendigo posiblemente es falso. <risa> no, hombre, no. no. no. Claro. Que al mendigo ayudas a alguien. Estamos hablando de... Ah, con esto también, a la gente rica. <risa> capitalismo. la no, ah, gente que te lo vende. y no, pero vende. Si, si estamos hablando de lo mismo en el sentido de que tú te tienes que fiar de que eso es eh, auténtico o no. Si te dan un medio para comprobarlo, bien. Se, y se no. supone que es lo que te venden, ¿no? A fin de cuentas. Claro, eh, pero los esto, códigos y las mierdas. El NFT es lo mismo que, que comprar, mmm, yo qué sé, eh, una moneda que se supone que es única, una serie limitada, que tiene un certificado de autenticidad... Sí. Pero, sin, pero sin moneda Sí, la cosa está en que si tú luego esas <risa> solo monedas tienes, tú Solo tienes el certificado de autenticidad La cosa está en que si tú luego eso Si tú luego las monedas las vendes a un coleccionista Por poner un ejemplo, pues el coleccionista lo tiene Y el coleccionista no tiene por qué decir Que esa moneda se la has vendido tú Pero, pero quién, en este caso hay un registro ¿Pero de quién de cojones propiedad. te va a comprar un NFT? Eh, la gente está muy loca Y está muy loca por un motivo no por, O sea, tú no compras un NFT para quedarte el NFT Compras un NFT para tradear con él, lógicamente Sí, pero te quiero decir, el quien compró el primer ¿Lo de Twitter? Sí ¿Un muchibillonario? Sí ¿Para qué quieres? Eso? Pero eso ni siquiera era cuando el mercado de los NFTs Eso era literalmente eh, para sacar la autenticidad de una imagen que era el primer tweet de la historia Lo claro. puedo llegar a, a entender, pero es que la gente está haciendo dibujos de mierda Que los hacen encima bots Porque literalmente les ponen una Al plantilla mundo. y las hacen todo el rato O sea, te crean 100 por segundo y los ponen a la venta por 12 ethereums eso este es un programa de videojuegos Pasemos al sí, pero tiene punto. que ver, tiene que ver con esto. No, no tiene, no tiene nada que ver. Al menos por... con el mendigo tienes un cuadro que poner en tu casa o vendérselo a alguien y, y por más precio. O sea, son las nuevas acciones de las .com aquí. Aquí es cuando ha dado en hueso. Aquí es cuando ha dado en hueso. O sea, estos son valores que son absolutamente vacíos. Pero mmm, no tiene mmm, mucho, o sea, no está muy lejos. No tiene que ver, pero no está muy lejos del tema de las criptomonedas. Tú lo que tienes es algo intangible. Bueno, tampoco está muy lejos de, de, de jugar en bolsa Porque tienes un, un intangible que te dicen que vale dinero Hasta que puedas venderlo O hasta que caiga su valor a un mínimo y no te valga de nada directamente. después explote la burbuja También Claro, entonces eh, eh, al final ¿qué Dice es... Borja que son las nuevas acciones de las .com? ¿Qué son las .com? A ver, en la época de finales de los 90, principios de los 2000 eh, Había bastantes empresas que empezaron a cotizar en, en bolsa eh, empresas que eran empresas de internet y se las conoció como las .com, sobre todo cuando explotó la burbuja de las.com, que hubo un montón de empresas que quebraron a la vez, porque mm, en fin, no sé, aquello no se sostenía por ninguna parte. No es, ¿Ejemplos? Eh, mm, no tengo ninguno ahora mismo así. Se, no vamos a ver nada. ¿Borja todo? ejemplos? Sí, danos ejemplos, Borja, si te acuerdas de alguno. Yo esto lo, lo aprendí básicamente de un episodio de los Simpson. <risa> ¡Los Simpsons predijeron el futuro! En el, en el que... Eh, ¿Quién era? ¡Ay! El tío este que se enamoraba de March, Artisif, contaba... Napster, por ejemplo, es verdad. Eh, Artisif contaba que, se, que en esa época se había hecho una empresa, pero como todo era humo, no hacían nada y lo único que hacían era quemar el dinero de los, de los inversores... Pues se fueron a tomar por culo Pero eso no es muy diferente A lo que pasa ahora con ciertas startups Lo que pasa es que con las startups eh, Digamos que no Ha ocurrido todo a la vez eh, en, la, en la burbuja de las .com Ocurrió todo prácticamente eh, A la vez Un montón de empresas que aparecen les ponen pasta y de repente todas se van a tomar por culo, casi todas. Ha, ha, ha habido algunas de esas que se han mantenido, que sé, Yahoo, por ejemplo, salió de, de aquella época, Google Hostia. y tal, pues también. Pero ha habido otras que se han ido a la mierda, pero vamos, rapidísimamente. Yahoo Respuestas murió. De, F, Yahoo por por Yahoo respuesta. Respuesta. No, F por Yahoo no. Respuestas. por Yahoo no Respuestas. Eh, en cosas. fin. Eh, dicho esto, Borja, ya tienes cosas para eh, como testigo de encargo para tu podcast. El eh, problema es que no. ¿Sabes por qué no? ¿Por qué? Porque un NFT... Me, es que... Es, me, voy a ir desabiendo, desabiendo legal. Eh, espero que me corrija si no es verdad. Pero un NFT... O sea, al final, para lo que sirve un NFT o una criptomoneda. O me da igual mm, cuadros, joyas, relojes. Cualquier cosa que se pueda comprar, comprar y vender. A nivel... Mm, de bolsas de valores o de valores en general. Legalmente está eh, simplemente, o sea, legalmente la única perspectiva que, que tiene, así un poco conflictiva, es la de Hacienda. Porque hay gente que se cree que puede comprar y vender criptomonedas y sacarse una pasta, y luego viene Hacienda y dice: Oiga, que usted aquí en su cuenta ha ingresado 40.000 euros porque se ha vendido dos Ethereum o 12, me da igual, eh, y esto son ganancias patrimoniales que hay que pagar. Porque todo el resto, todo el resto de cuestiones, eh, normalmente cuando tú compras o vendes algo, eh, sobre todo algo que no es tangible, hay unas condiciones que te las lees y las aceptas. Y normalmente esas condiciones, salvo casos así muy tal, están dentro de eh, dentro de la legalidad. Yo qué sé, eh, y, y, no hay, y no hay mucho más. O sea, tú cuando vas a comprar unas acciones, eh, sí que es cierto que eh, tienes un, un mercado, que esto es lo que menciona la Borja, tú cuando vas a comprar unas acciones, compras unas acciones en bolsa, que es un mercado regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Eh, de, una criptomoneda o un NFT se vende en un mercado libre donde no hay más normas que la de una compraventa normal. Entonces, desde la perspectiva de los consumidores, ¿se puede considerar una estafa? Si te venden lo que te han dicho que te van a vender, entonces por eso hay que leerse la letra pequeña. ¿Qué me estás vendiendo? ¿Me estás vendiendo un certificado de autenticidad o un número de serie? ¿O qué me estás vendiendo? ¿Cuál es la cuestión? En vez de poner un nombre súper eh, buenísimo, súper maravilloso, yo iba a poner el caso de Forum Filatélico, porque eso sí que fue una estafa piramidal de puta madre, pero Borja ha puesto el ejemplo de Nueva Rumasa, que también fue una estafa piramidal de puta madre. La diferencia era que lo de Forum filatélico se basaba más en redes de confianza y lo de Nueva Rumasa se basaba en un tío que era... Este... Por Dios, no me salen los nombres hoy. ¡Ah! José María Ruiz Mateos, que ponía su imagen para decir yo que monté un mega que me lo quitó el Estado, yo os digo que he vuelto a montar mi mega grupo de empresas y os voy a dar una rentabilidad del 5%. Cuando nadie daba una rentabilidad del 5%, en ese momento, ni ahora. Entonces, eh, en general yo creo que, eh, así como consejo vital de la vida, vosotros que sois muy jóvenes, aquí mi público presente, eh, nadie da duros a cuatro pesetas, y si tú ves un negociazo de la hostia, es que hay un riesgo serio. Y las criptomonedas ahora mismo... Tienen un negociazo de la hostia. Ahora mismo, hoy no, porque hoy han bajado. Pero Mucho. lo acabamos de mirar, Mucho. que he hecho bastante. Toda, todas, o sea, han bajado, todas han bajado. El menos. Bitcoin en este momento está a unos 42 de los grandes y el Ethereum ha caído a 3,1, creo. Pero quiero decir, aparte del mega negociazo tal, o sea, los, los bitcoins tienen un riesgo muy serio... Eh, una por, Porque al final son valores que mmm, son muy, muy, muy volubles Fluctúan mucho Puedes ganar dinero Puedes perderlo Pero también hay otra cosa Si tú mmm, juegas en bolsa Tienes unas normas que los ponen eh, que, que las ponen eh, los, los reguladores eh, bursátiles Comprando bitcoins o ethereum o lo que quieras No hay esas normas entonces ahí eh, hay que quitarse toda esta capa y habrá gente que incluso ha estado en este, en este programa, en este programa no, en esta cadena de entrevistados que me dirán que hombre, que solo estoy viendo una parte porque las criptomonedas tienen otra parte que es la de la eh, soberanía económica y todo el tema del blockchain que es una cosa muy interesante, eso es verdad. O sea, el blockchain tiene cosas muy interesantes y como tecnología... Eh, tiene unas perspectivas muy interesantes, pero también hay que decir que cuando tú compras y vendes criptomonedas, estás comprando y vendiendo algo que tiene un valor. Por lo tanto, es jugarte la pasta en algo que no sabes cómo va, cómo va a salir. Y procedo a terminar la sección con la gran frase de Borja Arbosa. Y hasta aquí la clase de economía. No compréis NFT. Comprad Subseusca Digital. El multijugador del The Witcher y el Cyberpunk trae nuevas noticias. ¡Qué bonito! Eh, pasamos del banco al negro, oye. Literalmente, ¡De la economía! Sí. No, no, no, no. O sea, ahí hemos cerrado una capa. Te toca. Perfecto. Dejamos los NFTs. monedas atrás. Pasamos a otro... No, no. Hombre, vas a hablar del Cyberpunk 2077. Creo que es una estafa casi al mismo nivel que un NFT. ¿Por qué no? No no no, no? no, no, no, Ha mejorado mucho, ¿eh? Fuera coña. Yeah. Y, yo también, y, yo, y yo soy gran hater del Cyberpunk, ¿eh? Sí, sí, que te una mierda, de de pero luego le pongo un poquito <risas> Que de verdad. El, Dale. El presidente de CD Projekt Red... No me voy a leer su nombre. Adam Kicinski. Pues ese. Ha asegurado que están trabajando en la funcionalidad multijugador... Pero no se sabe cuál de los dos que a primero. Pero Kizinski de ellos van a ser. No he entendido siquiera la frase. Comedia. Literalmente no. Kizinski, Kizinski de todos los que hay, Kizinski van a ser los que. ¿No? Vale. Categoría comedia. Las actividades multijugador de ambos juegos se añadirán gradualmente. Buen punto. ¿Verdad? Perfecto. Sí. Claro, la cosa está que no van a hacer boom multiplayer ocho modos. Adiós, Battle Royale. No, no, te calmas. un poquito a poco. Hostia, del la de The Witcher. Sí. Eh, la no, idea principal no, de Cyberpunk no. era crear un modo multijugador, pero los planes cambiaron tras el lanzamiento en diciembre de 2022. Melchor Gaspar y el Cyberpunk. <risa> <risa> <risa> Frases random del chat por GaiSka, Efectivamente, ya. es brutal hacer eso. <risa> <risa> Además de eso La empresa está trabajando En las ediciones Next Gen De los videojuegos Que estarán disponibles En la primera mitad De 2022 Espera aquí Sí, claro, eso es ¿Cómo que en 2022? 2022 Estamos en, Estamos 2022. en diciembre ¿eh? Estamos en diciembre ya. Y dicho esto Sí, Cyberpunk de Witcher Sacarán eh, Modos Multiplayer Más adelante y Ediciones Next Gen Seguimos esperando Tendremos que seguir esperando Posiblemente <risa> Pasamos a hablar de, si hablamos en su momento de League of Legends Wild Rift, League of Legends Mobile, pasamos a hablar de Rocket League Mobile o Rocket League Sideswipe. Esto no me parece una noticia. Esto es brutal y ahora entenderás por qué. Eh, tuvo un primer estreno a modo de pretemporada, sabéis que casi todos los juegos de móvil van por temporadas porque eh, pase de batalla, dinero, eh, y tuvo una beta cerrada también. Es el primer spin-off del conocido juego, el primero, único de momento. Está disponible tanto para ellos como para Android, y tiene un estilo de juego 2D adaptado a móviles, lógicamente. Eh, interfaz simple e intuitiva a más no poder. Tiene un joystick para movimiento y dos botones, para saltar y para el turbo. O sea, aquí ya no tenemos que andar controlando con el balón y toda la pesca. Es como los estilos, es el estilo de juego de navegador de fútbol que había hace muchos años, que se jugaba con el Adobe Flash Player. Pues eso. Eh... Es, es el puto juego del fútbol que jugaba en la biblioteca Es literalmente, sí, eso es En el que la portería está levantada, pues lo mismo No está en el suelo, está arriba eh, En este juego el turbo se regenera de manera automática Con el tiempo, no tienes que recogerlo por el suelo Y no hay colisiones entre los coches, pasas por encima los unos de los otros Conclusión Cuando pilles un balón entre dos va a ser una cosa muy rara eh, Además Cosita graciosa, hay integración con el Rocket League original, ya que al vincular la cuenta de Epic Games, se gana experiencia simultáneamente para ambos juegos. Lo cual que va a hacer que tú estés jugando tranquilamente al mobile, eh, yo que sé, te metas al competitivo y de repente vengas a tu cuenta de Epic, sea nivel 252, y venga un random y te reviente. En casual. Eh, eso ya pasa de normal. Sí, pero sí. No, no, no llegas a nivel 252 de no, random. soy un nivel 3 y me viene con gente de nivel 15... Categoría competitivo Bueno, ya, es, estas son las otras cosas eh, ¿Cuál es la cosita? Yo creo que esto va a dar bastante Si sí, se optimiza bien, lógicamente, va a dar bastante Que, que hablara al tema del competitivo de móvil Que obviamente está intentando surgir Pero no hay suficiente juego Y no hay suficiente iniciativa todavía para ello eh, Uno de los a que ver. mejor lo está haciendo, yo creo Supercell Yo no creo que competitivo de LOL en móvil El competitivo de LOL en, el móvil... El no, de LOL en móvil No, por el hecho de que existe el LOL de ordenador pero porque literalmente el LOL de móvil y el LOL de ordenador son lo mismo. Solo que el LOL de móvil es más rápido. Pero es que el Sideswipe y el Rocket League no son exactamente lo mismo. No, literalmente es que es el juego de, de fútbol. Efectivamente, de toda la vida. o sea, es un juego verdaderamente diferente. O sea, incluso el tema de la a cámara ver, a ver, a ver, es diferente. Ver, ¿Cómo que diferente? Es diferente. Si sí, es lo que hemos visto toda la vida en los clip. La cosa es, es que estás pasando, estás pasando de un entorno 3D en el que el tipo de interacción que tienes con el entorno es muy diferente a un estilo de juego, como tú mismo has dicho, de fútbol propio. Pero es igual que dirías tú el Pokémon Unite. El Pokémon Unite tiene competitivo. Pero yo no lo y al... se, está, se está Pero yo no llamaría el Pokémon, Pokémon Unite original. Claro que no. El Pokémon Unite es coger League of Legends, hacerlo modo cortito Dota, y ponerle Pokémon. Coger el mo modo del juego Dota. Dota y League of Legends es lo mismo, técnicamente. Sigue siendo MOBA. Diferente nombre. Efectivamente, pero si sí es en un MOBA No Entonces, sé, no, no me metas en tecnicismo A fin de cuentas, eh, la cosa está en que el juego De por sí solo la, El tema de la interfaz es diferente Y eso ya te da que vender Porque el League <coughs> of Legends de móvil y de ordenador Es lo mismo, solo que las partidas son más cortas en móvil No sé, no juego al móvil al... Pues te lo LOL. digo yo Es literalmente lo mismo Solo que obviamente el control es mucho peor Es mucho menos fluido Y es eh, mucho más corto Por el hecho de que claro Tú a lo mejor te puedes permitir Estar jugando 35 minutos Una partida de LOL en tu casa Pero si vas en el bus pues no Entonces son mucho más cortas Al igual que lo es Pokémon Unite Que las partidas duran 10 minutos Que se agradece Créeme Entonces Ese es el estilo de cosa eh, ¿Cómo llegará? Si es que llegará el competitivo de este juego No tenemos ni idea Así que hasta que tengamos nueva info Pasamos al siguiente noticia Bueno, que la siguiente me la dejas a mí. No, tuyo. Venga, vamos allá. Eh, se ha presentado el Museo Virtual de Xbox. ¡Hurray! Ha sido creado básicamente por el vigésimo aniversario de la marca y de la franquicia, que se cumple el 15 de noviembre con la salida de la primera Xbox, que no fue la Xbox One, fue la Xbox original. No sí, nos claramente. confundamos, la Xbox One es otra cosa. De hecho, la Xbox One es técnicamente nueva. O sea, es técnicamente The New Xbox. Es Xbox, One. Xbox 360, One y Series XS, que es lo que hay ahora. En fin, en el museo virtual se recogen algunas de las fechas más importantes de la historia de Xbox, eh, como por ejemplo, pues eso, cuando se presentó la Xbox 360, así por un tal. Están aquí discutiendo fuera de mi... <ríe> Me mientras yo cuento eh, eh, la noticia. Eh, digamos que Villalba quiere introducir este, este. la mini nevera de Xbox como consola no, no, de Xbox. No, no, mini nevera no, el botafumeiro ese, la, la, la <ríe> grande. Luego hablamos. ¿Qué grande? De... Será la 360, supongo. Pero esto es es. La X, X, X, X, X, X, X, X, Está tan confundido que se hirió a sí mismo. Bueno, vamos a ello. El museo es de acceso libre, que no sé dónde está. ¿Dónde está el puto enlace del museo? Vamos eh, a ver. No hay enlace al museo. ¿Cómo, <risa> ¿Cómo accedes al museo? Básicamente es un link, sí, efectivamente. O sea, es, el movimiento por el museo, museo. punto xbox.com Es lo que yo quiero decir de, ahí, pues de serio, esto. Quiero. Tú entras aquí en museum.xbox.com punto punto y lo que tienes es cinco apartados esenciales de la historia en formato 3D. Movimiento mediante las fechas de maravilloso y también tenemos una línea de tiempo con Xbox y con Halo que concluye el pasado 8 de diciembre porque se lanzó el Halo Infinite y entre los eventos más importantes destacados en este maravilloso museo está el estreno de Xbox 360 que ya lo he dicho antes o la crisis de 2005 en la que todos recordaréis que las Xbox 360 aquí en el circulito aparecían tres botoncitos rojos y a tomar por culo la consola. Y. Eh, puede que no todos lo recordéis, porque efectivamente, si sois como Villalba y como yo, teníais un año de vida. <risa> ¿Para que de entonces. Pero por Dios, eso, en fin, ha sido box Populi. Iba literalmente bugueadísimo sí. el museo, supongo que será sí. por el tipo de portátil que está. Y te comentar también que. Me hace mucha gracia que solo están las máquinas. Claro. Y Halo. Claro. Eso es Xbox. Es que literalmente. Eso es, es, es, es lo único que tiene relevancia. Eh, tú, tú, cuando escuchas Xbox, ¿qué se te viene a la cabeza? Pues a mí se me viene la banda sonora del Halo A mí se me viene una caja como una X A ver, también O sea, también Que tiene sentido a mí, se me viene, a mí se me viene a la cabeza el meme este De que pones la Xbox eh, Series X Y le pones una protepin por encima y vuela de, del humo que echa. echa. Ahora mismo me dices PlayStation y me viene Un rascacielos Tampoco no estoy es muy un bien Es un router, pa Y la Nintendo Switch Es una tostadora No, no, es, no es un root <risa> O sea, tú imagínate Tú imagínate que eh, Que PlayStation sacase Un router de PlayStation Y que Nintendo Switch Sacase una tostadora Podrías tener literalmente Los electrodomésticos de casa Y controlarlos con Alexa Y decirle Alexa Alexa ¿Cómo? Enciende, ¿cómo qué, ¿Qué has dicho? Alexa enciende Alexa, la PlayStation ¿Qué no? Que aquí ¿Y no sabes que es, que es lo mejor de todo? Que, que Alexa te preguntaría <risa> ¿Qué enciendo? ¿La PlayStation O el router? Mira, el chiste mal ejecutado. Has dicho la palabra prohibida. No tiene ni. Puta Alexa gar... enciende las lentes. Te voy a mutear ya. A tomar por saco. No hablar por los micros de nosotros. No se te oye. Uy, estás, que no. estás alterando mi casa, mi vida. Estás alterando. Ah, te jodes. No, yo no he venido aquí a que me alteren. Ah. Bueno, dicho esto, el museo lo tenéis ahí para disponible para ver: museum.xbox.com. Barra ES, sí que es lo que O buscar Xbox Museum. O Sale buscar la, Xbox lo primero. Museo. Efectivamente, ahí lo tenéis. Eh, y dicho esto, ya pasamos con el evento. Vamos a intentar hacer esto. Concillo, con, no hablar? conciso, conciso <risa> espera, espera, sencillo, espera, espera, repite, repite, vamos a intentar hacer repite, esto. No, no, repite bien. Vamos a intentar hacer esto conciso, sencillo y simple. ¿Por ¿Quién qué? es Ciso? ¿Qué? ¿Quién es Ciso? Has dicho que lo vamos a hacer ahora, conciso. Ahora tú en postproducción <risa> me metes el sonido del Badum. Tss. Vale, no, dicho, no, esto, no dicho esto. Eh, los de Game Awards, que han sido a la una y media de la mañana de lo que para nosotros es hoy. Para vosotros será el pasado 10 de diciembre Entonces, eh, dicho esto Se han dado premios 8000, lógicamente De Game Awards, una gala de 4 horas Lenta, de cojones, por todas partes eh, Que ha tenido Actuaciones musicales, eh, premios de todo tipo Y eh, cosas que La gente no se merecía y pobre gente Que sí que se lo merecía Cosas que la gente no se merecía como concepto Efectivamente, por el hecho de que tú estás aquí esperando a la una y media de la mañana eh, Para ver si Ibai gana el, el premio al mejor streamer y no eh, entonces, empezamos por lo que sabe todo el mundo eh, Juego del año, el GOTY de toda la vida Es lo que habitualmente se deja para el final Pero como es lo, que, lo único que le interesa a la gente Pues vamos a empezar por ahí Estaban nominados Deathloop, It Takes Two Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet Clank el Nuevo Y Resident Evil Village eh, ¿Y, de yo, por sí, y yo me pregunto, ¿dónde está Peppa Pig? De por sí, no estoy de acuerdo con los nominados Yo no metería eso ahí, pero no estoy de acuerdo con los nominados Pero desde luego con el ganador aún menos Ha ganado It Takes Two eh, que lo gracioso de todo Es que si no me equivoco Esto es un juego indie ¿Pero se ha llevado dos premios? Eh, juraría que sí Porque It takes two Ponme, ponme la música, anda eh, Conclusión De por sí no estoy de acuerdo con esto Pero bueno Dentro de lo que hay eh, vamos a saltar a, a, a cositas que nos, enteran, que nos interesan a nosotros Mejor indie 12, minute, 12 Minutes perdón eh, Un juego de perspectiva superior Es decir, lo ves desde arriba eh, Death store Cana Bridge of Spirits Inscription Y Love oh. Hero ¿Quién diréis que ha ganado? Ah, que nos estás preguntando, por Dios Repita los nombres 12 Minutes eh, Videojuego de estilo... No, no, en, el no, que, en el que no, se repite, Videojuego los hombres, de buffet. Vale 12 Minutes dead No en castellano, por favor. 12 minutos. No, no, no. no, 2 minutos. Eh, Death Door, Kenna Bridge of Spirits, Inscription y Loop Hero. A ver, es que... es trampas. Creo que es que nada Ya lo sé es que no, tiene, no, no crees Es, es que tiene razón Es que um, hay gente que no entiende estos nombres 12 minutos La puerta de la muerte Es que no se llama la puerta el, de la muerte el, Se el, llama Death Door el, ¿Dónde el, vivimos? Eh, ¿dónde me vivimos? da igual ¿Dónde se ha creado el juego? Díme no me eh, Tú no dices, no dices minuto Tú no dices Tú no llamas al juego eh, La llamada del deber La llamas Call of Duty, pa Yo al juego El juego del calamar Lo llamo el juego del calamar No lo llamas Liga de leyendas, pa <ríe> Liga de leyendas, la llamada del deber. ¿Qué tú más? Llamas Avengers, ¿Qué más? ¿Qué más? Los Vengadores. ¿Qué más? El cochecito de Mario. Venga, va. Claro. Eh, eh... Es que te voy a decir, Super Mario Bros. Es que no hay manera... Tú los llamas, tú los llamas Super Mario Hermanos... Venga. A Pikachu, yo lo llamo Rata Amarilla. Esto no es viable, esto no es viable, esto no es viable. Eh... ¿Qué es lo gracioso? Mejor Indy se lo ha llevado Kena. Mejor de Butini el mismo. Ay, perdón, perdón, perdón. ¿De Butini? Debut indie, debut. Ah, vale, vale, debut, vale, no, debut. Tengo, no hay otra cosa. Vale, eh, quiero, quiero hablaros de un premio que es un insulto hacia toda la industria del videojuego. Mejor narrativa. Eh, Nominados Deathloop y Chase 2 de nuevo, Life is Strange True Colors, Marvel's Guardians of the Galaxy y Psychonauts 2. ¿Cuál creéis que ha ganado? ¿Lo sabes? Sí, lo sé. Pues no lo digas, ¿lo sabes? No idea. <ríe> ¿Cuál dirías que ha sido? Eh, ¿Y no por me, qué? No me quedo con los nombres porque... Deathloop, It Takes Two, Life is Strange, True Colors, Marvel's Guardians of the Galaxy y Psychonauts 2, mejor narrativa. Yo no he jugado al Life is Strange, el do, este, Life is Strange. pero he eh, jugado al, or al original. Al ya, primer. la cosa está en que el original es brutal pero este no tanto. Aún sí. Íñigo? Qué ni idea, qué ni idea. Vale, eh, pues lo ha ganado Marvel's Guardians of the Galaxy. Es decir, un, una película adaptada a videojuego que de hecho es un insulto. Que tiene una puntuación de 4. Peppa Pig tiene 9. Efectivamente. Pepa Pig le gana. Efectivamente. Pepa Pig le gana muchas cosas. Pero especialmente a esto. Le duplica. Con lo cual me parece un insulto bastante potente. Dirección de arte de Deathloop, como era obvio. Banda sonora, de todo lo que hay, ¿esa te la has visto? Por favor, deja de mirarlo. No, a ver eh, mi... Que Mejor manda que... sonora, Cyberpunk 2077, Deathloop, Nier Replicant, versión, no voy a leer el número, Marvel que Guardians lo lea, of the Galaxy, que 1.22474487139, que... Marvel Guardians of the Galaxy y The Artful Escape. ¿Ha, ha, sacado, ¡Ha salido la notificación! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿De qué? De la suscripción de... de ¡Hostia, baja. va tarde! ¿eh? <risa> Va bastante tarde eh, ¿Cuál crees que ha ganado? ¿Y por qué? Eh, sé cuál ha ganado Pero quiero aclarar Que yo estoy ahora mismo en Metacritic Viendo la página de Peppa Pig Me fui en Peppa Pig <risa> Vale, ¿Quién ha ganado? Y como pueden ver ¿Quién ha ganado? Eh, Repite ah, ah, ah, Nier Nier Replicant Nier. ha ganado, efectivamente eh, Vale, ¿Qué más teníamos? Mejor diseño de sonido Este otro, ¿sabes? ¿Tú qué te crees? ¿Que yo me aprendo todo? Vale eh, Deathloop, Forza Horizon 5 Ratchet Clank el nuevo Revillage y Returnal Forza Efectivamente, forza. Mejor diseño de sonido. Básicamente porque. Mm, Motor. Cars go brum brum efectivamente. <risa> eh, juegos de impacto. Ah. Life is strange. True colors. Efectivamente. No, no, no, no. Sí, no. sí, sí. sí, sí, ah, sí. A, a, aquí está compitiendo Aquí era el que te Boy, llamaba. Boyfriend el Boyfriend Engine. Boyfriend Engine. Y es que he dicho, qué mierda es esta. Efectivamente. Eh, mejor juego de móviles. Salvador, lo siento mucho por ti, ha ganado que sin impact. Y mejor juego en realidad virtual. Eh, Resident Evil 4, como era bastante obvio. Eh, ¿Alguna otra cosita así importante? Mejor juego de rol, Tales of Arise. L es gracioso porque Tales of Arise es dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe. Un indie. O sea, no tengo ni está idea hecho por. Es eso. Esa es la cosa. Pero si yo te digo el resto, vas a conocerlos: que son Cyberpunk pues, pues. 2077, Monster Hunter Rise, Scarlet Nexus y Sin Megami Tensei V Cyberpunk, ese juego indie poco conocido. Ese, ese juego indie poco conocido de mundo abierto, efectivamente. Eh, Mejor juego familiar: It Takes Two. De nuevo. Ah. Pues ya ha ¿Sabes, qué es lo, ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo eso? Mejor juego familiar, te voy a leer los nominados It Takes Two, Mario Party Superstars, New Pokémon Stab Super Mario 3D World más Bowser's Fury Y Wario World Great Como que Mario Party? ese es juego familiar? 4 de 5 destruye familia efectivamente 4 es... de 5 nominados son eh, de Nintendo Pues no ha ganado el de Nintendo Íñigo, eh... tienes que estar decepcionado No, es que ya no me está interesando esta noticia Me la suda los putos previos de los cojones Mejor <risas> juego deportivo de party, conducción, Forza Horizon 5 No era una pregunta Y eh... eh, debería ganar Hot Wheels Juego más esperado el de oh. el ring. se me había olvidado el nombre. ¿Cómo que hoy has dicho el bien? En fin. eh, tengo examen de historia. Creador de contenido del año, Dream. <risa> Perdóname, ¿de qué contenido es de historia? Vamos a hablar tuyo de cosas más serias. Nah, y pasamos la, la a forma Mejor y e Sports, adivina, venga, que te da un poquito de cringe así potente. Mejor y e Sport. ¿Es tan difícil es. No ah, necesitas ver sí, no los nominados. No necesitas ver los nominados. Eso es fácil. No necesitas saber los nominados. Me duele, estás, me estás haciendo daño. Dilo Dream. No. no, digo no, mejor eSport. Es más mía, estás dormido, es eh. Fácil, sí. es, es más fácil. Es más fácil. fácil. ¿Qué Es más fácil. ¿Cuál ha sido? ¿Cuál ha sido? Un, un, mejor eSport. Un... Ah, coño, lol. League of Legends, vámonos. No, no te estaba entendiendo. Me pensé que te hablabas algo de. Mejor atleta de eSports. Y esto me da mucha satisfacción. Eh, tiene el nombre, pero como el pavo es noruego, ruso, finlandés, algo. Y no sé leer eso. Se llama Simple. A ver, yo eh, solo lo conozco a Faker. Perdóname, Alexander Kostiliev. Eh, enhorabuena, no sabes si se pronuncia así Simple, de toda la vida eh, Alexander Costiliev? Simple, ¿y por qué? Porque mejor equipo de eSports, Natus Vincere Más conocido como Na'Vi, es decir Este pavo es el mejor jugador de Na'Vi Lo cual me cuadra eh, Y mejor evento de eSports LOL Los Worlds de League of Legends <risa> Eso se ha... Puto amigo. lol. Eso se Yo creo que, que es un final mejor para... Conclusión de, conclusión de los premios de Game Awards de 2021. La Pepa le gana. Y puto lol. Si no tenían ustedes suficiente con las noticias de, eh, soporíferas, quiero decir que, que hemos tratado en los últimos 20 minutos. Vamos con más noticias soporíferas, pero en formato corto. Debo decir que estas son mis favoritas. La mini nevera de Xbox hace mucho ruido. ¡Ya podéis tener el aeropuerto en vuestra casa! Si no tenías una PlayStation 4 ahora podéis tener la nevera. ¡Perfecto! ¡Dispara! Eh... Por el módico precio de 100 euros. Hay que hablar más de esto. Sí, hay puntos que leer. La noticia está hecha, ahora hay que leerla. Dale. <risa> Por 100 dólares puedes tener tu propio aeropuerto en casa. Cómo de sencillo, con la marca de Xbox de frente. El aparato emite un sonido de aproximadamente. 50 decibelios, que es significativamente superior al ruido emitido por el propio Xbox Pequeño inciso, Íñigo, teniendo en cuenta que tú eres técnico de sonido ¿Cuánto ruido son 50 decibelios? 50, no lo sé <risa> eh, Carmona hace más o menos ruido <risa> no, Bastante Car más Carmona hace más ruido todo el rato Efectivamente. Es, Este Carmona hace más ruido todo el rato 50 decibelios es una televisión bajita, básicamente Más o menos bueno Es, es... potente, es muy potente A ver, ¿qué, ¿qué esperabas de Xbox? <risa> ¿Qué, ¿Qué esperabas? Yo qué sé ¿Qué esperabas? A ver, a que ver. pudiese ponerle una pelota de ping-pong encima y flotase, coño ¿Qué esperabas de los creadores del botafumeiro? Además, el ventilador está diseñado para funcionar de manera ininterrumpida Ininterrumpida, porque de hecho un pavo le escribió por Twitter a la empresa creadora de los ventiladores Le dijeron, bro, un botoncito ha apagado algo, no hay, te jodes Pero, pero también, ver, ¿qué, ¿qué esperaste una puta nevera? Eh, eh, efectivamente Coño, ¿qué pues que puedas apagarlo, supongo, si hace tanto ruido Se, se te rompe la, se te, la bebida, que se te jode es que una nevera es un compresor que, por un lado, está eh, generando, generando, entre comillas, frío, porque no generan frío, y por otro lado tienes una fuente de calor. ¡Hay que! El frío sí, no existe, el frío es la ausencia del calor, termodinámica. Sí, eso es verdad, pero quiero decir, eh, ese, ese calor que sale de la propia nevera, porque eso, porque, que por eso está fría, hay que pasarlo a alguna parte, por eso... Tienen ventiladores Pero, pero regula o sea, los, los eres... RPM Es para que no haga tanto ruido Por no sé, los tío, seres pero... acondicionados Tienen ventiladores Pero los, los seres acondicionados No hacen tanto ruido <risa> bueno, bueno ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Producción Enciende el aire acondicionado Abre la ventana eh, Y nos saluda Rekisab En el chat Buenas tardes eh, has, has, llegado en el mejor... has, has llegado en el mejor momento Has eh, llegado en el mejor momento Íñigo, continúa Xbox Xbox. Exis... No puedo. Os que ha que gustado, ¿eh? Ya estoy, eh. estoy mediafónico este porque tengo que poner orden a base de gritos en este programa. Xbox Series X. Ay, perdidas. Xbox Series S ha sido la consola vendida del Black Friday en Estados Unidos. Eh, principalmente porque a diferencia del resto de consolas eh, podría poner we de champions pero no lo voy a poner había stock correcto Parada, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, para la papa para la papa para ahora bien básicamente Quiero un clip de eso por favor básicamente se ha vendido por el eh, Xbox Game Pass Porque como no tiene eh, Lector de discos No puedes meter un disco físico Así que Todos juegos virtuales Y suscripción De Yay. hecho El propio Xbox la ha calificado como La mejor consola Para el Xbox Game Pass Porque no sirve Para juegos <risa> normal Quiero hablar una cosa Que este programa No está patrocinado por Xbox Aunque lo parezca <risa> no, Ni de lejos pasa. Tampoco está patrocinado Por Call of Duty Ni por PlayStation No nos paga nadie Ni por CD Projekt Ni por nadie Hablando de PlayStation Hablando de PlayStation eh, Sony ha sacado un mando para móviles al estilo DualShock eh, Pensado para jugar en móviles A juegos Playstation que se lanzarán en el futuro O mediante la nube, es decir, Xbox Game Pass Pero para mmm, bueno, en este caso Playstation Spartacus, pero para el móvil eh, Un diseño similar al de la Nintendo Switch Tiene en ese sentido, digamos que colocas el móvil en el medio Y eh, es como si tuvieses un, un DualShock partido por la mitad y lo pusieses a los lados pero, pero Es minas, más o se, menos el pero diseño Pero estas minas existían de mucho eh, antes Sí, se llama mando de Steam Pero XD, oh. o bueno, o el de Razer o, sea, a ver, o, o vas a un sitio Algo más económico Sin marca ¿Cuál? Sin marca No te digo No, no, no Es que no es un mando De que tú lo enchufas al móvil Es un mando De que tú clavas el móvil En el mando Bueno, vale Aquí cada uno Lo mete las cosas Como le apetece ¡Ja, <risa> ja eso suena extremadamente mal. Eh... Inciso, inciso. Aquí si sí hay alguien que nos paga y esos son nuestros ah, sí, maravillosos eh, Patreons verdad. barra suscriptores entre... Podría poner en este En este vídeo también la lista, pero básicamente eh, Iván Eguía, Borja Arbosa, Aitor Razadola y eh, Aitor Marañón eh, son... Muchas gracias, son, gente. Son las únicas cuatro personas a las que les debemos. Dinero. <risa> no no le debemos nada porque eso es voluntario. Gracias, gente. Os podéis suscribir en Twitch y también en patreon.com/barra euskadigital de 2 euros al mes. Por, por favor. Y producción, gracias. Bueno, yo también pongo dinero. pero Gracias, producción 2. No me, tengo... no me llamas producción. producción. Yo soy técnica, coño. Si es que no, no Continúa, nada. técnica. Eh, no le quitemos mérito a Miquel, eso es verdad. Eh... Hazme, hazme un favor, para esta por favor vamos a ponernos en serio si baja, baja la música. Dale. Espérate, espérate que yo tengo que ser capaz de pronunciar esto. Porque... Es que esto tiene que ser triste especialmente para ti. Pues porque yo... antes he dicho Alexander Kostilev como si fuese yo noruego. <risa> pero... Masayuki Uemura me cuesta un poco más Masayuki Uemura ha fallecido Estos últimos días, fue un ingeniero de Nintendo Que entre otras cosas participó en la creación De la NES y la Super Nintendo Las dos consolas Pioneras y más populares De cada una de sus épocas, del 8 y del 16 bits Se retiró en 2004 eh, Tras haber Trabajado en todos los departamentos Que había producido videojuegos Y diseñado esas consolas Y también participado en eh, otras así que eh, en paz descanse y mm, un homenaje a su figura y a su se va un persona se va un grande hombre eh, toda la gente que participó en esas primeras épocas del videojuego en las que ya es mayor estaba todo por hacer primero ya es mayor eso es verdad pero más aparte de que ya es mayor eh, yo creo que tienen eh, especial mérito, porque al final eh, son los que mm, han asfaltado el una... camino. Sí, han, han asfaltado el camino, han creado un punto de inflexión que luego mm, ha hecho a los demás más fácil. Hay otras personas que de las últimas épocas que también tienen una figura muy reseñable. O sea, no sé de qué vamos a decir cuando muera, por ejemplo, Game Newell. Al paso que va igual es dentro de cinco días, pero no sé. Oíste, no, no me sale el nombre ahora, no me sale ahora el nombre, sabes perfectamente de quién estoy hablando. Vale. ¿Quién? Joder, ¿cómo se llama? ¿El de Death Stranding, coño? No sé quién Ah, vale Kojima no Kojima eh, Ko -Kojimba. Kojiman, Kojima, Kojima. Kojimba. Kojima. Pues, pues eh, al final son figuras que ahora mismo son muy polémicas Pero que también aportan a, al mundo de los videojuegos cosas que no había antes eh, En fin, el, el, los videojuegos actualmente son impensables sin Steam Tanto como son impensables sin la NES ese era todo mi point, a pesar de que he metido un chiste sobre gordos. Bueno, aún así... Eh, un en poco de... ofensivo, pero en línea con este programa. En paz descanse, eh, Masayuki Uemura, efectivamente. Y pasamos de algo, eh, sad, por desgracia, eh, a algo que no lo es tanto, eh, que es Nicroveda. Nicroveda, quién es? Pues es eh, un streamer que lleva What? a fecha 8 de diciembre eh, 8 días en directo diciendo Mario cada vez que recibe una suscripción, donación o cheer. Simplemente dice Mario porque sí. Eh... Cosa graciosa, si no sabéis lo que es un stream de estos. Eh, bueno, no me, llamo, no me acuerdo cómo se llama. ¿no? Eso, perdón. Eh, si no sabéis lo que es un stream extensible, pues eh, The Gref lleva cinco días haciéndolo. Es decir, cada vez que le donan, por ejemplo, pues sube eh, la cantidad de tiempo que tiene que tirarse en stream. Pues este pavo lo que está haciendo es el tiempo que le da gana, pero cada vez que le donan, o eh, se suscriben, o tal, dice Mario. No con el tono de, de Mario ni nada, sino simplemente dice Mario. ¿Qué es lo gracioso? ¿Qué dirás tú? A este, a este pavo no lo conoce ni en su casa Vale, pues suma más de 120 horas en las que ha dicho el nombre del personaje 530.000 veces Por cada sub dice el nombre 250, por cada dólar 100 veces y por cada bit una vez eh, A fecha del pasado 8 de diciembre por la mañana, había dicho como hemos dicho el nombre más de más de hecho 530.000 veces Y lo peor es que aún le quedaban 720.000 ¿Y eh... esto es una noticia? Sí Sí porque, pero, sí, porque ¿cómo de porque te loco te tienes cojones. que estar? No, no, esto es una noticia porque te haces los cojones. ¿Tú haces <risa> sí. el guión? Pues efectivamente. Eh, yo, ¿Cómo de loco tienes que estar para hacer esto? Yo, yo te digo una cosa, eh, principiante. O sea, quiero decir, yo ahora mismo te puedo poner un vídeo de un señor que... Eh, no, no, no dice Mario, no dice Mario, es verdad. Pero cada vez que tiene una alerta le suena un, una música terrible y no puede hablar. ¿Quieres que te lo ponga? pómelo Es muy gracioso. Para mí es muy gracioso. Me da miedo. ¿Por qué tengo esta escena preparada? ¡Ah! ¡Porque E3 2021! Mira, escucha. Espera, espera, a ver si tengo sonido. Espera, a ver si tengo sonido. Para la gente, para la gente que estáis en el Twitch lo estáis viendo, para la gente que esté en cualquier otra plataforma no, no, lo estáis pero, escuchando. No, da igual. O sea, esto, no, es, no esto es de escuchar. Pero sinceramente... ¿Quién va a ganar el Mundial de Fórmula 1? Es el tema. Sí, sinceramente. Es lo que pienso de verdad, más allá de historias y gafes y bromas y F1 gafe y F1 muérete y este tipo de cosas, yo pienso que este. Conclusión: cada no, que no, no, recibe no, no, una no alerta para, no puede hablar. Fernando Alonso está sexto en la última carrera. Como se estaba comentando, mira, mira. Yo pienso que este fin de semana va a ganar. <risa> <risa> suficiente: no, no, suficiente. no es no suficiente. Esto. Suficiente. No hay no hay, sí, y yo opino, ¿por qué no nos demos, digo, copiamos a Fórmula? 1? este fin de semana la carrera la va a ganar... No hay suficiente del himno de la Fórmula 1. Brutal. Eso, eso lo digo. También digo otra cosa... P tome música ya, ¿no? Eh, también, sí, ¿de que estamos? También digo otra cosa. Si ustedes vosotros eh, están viendo este programa el viernes 10 de diciembre, y no se han hecho una suscripción a Dazón para ver el final del Mundial de Fórmula 1, ustedes vosotros son eh, ignorantes del contenido que va a haber este fin de semana. Eh... Yo ahí lo digo, ahí lo dejo. Cositas. Eh, vale, pues la última noticia que tenemos ya para comentar. Razer ha sacado un ventilador para móviles. Ah. <risa> Razer ha creado un ventilador compatible con momento, iPhone momento, y con momento, Android. Momento, momento. Esto significa sí. que por fin podré tirar mi... Fondo de pantalla que se mueve En el móvil eh, No porque te va a consumir más energía todavía eh, sí. Razer ha creado un ventilador compatible Te lo explico ahora, con iPhone y Android para refrigerar El dispositivo móvil al jugar llamado Phone Cooler Chroma Como les gusta llamar a todas sus cosas De manera rara eh, El dispositivo se coloca en la parte trasera de tu móvil o, o cosa, o tablet, o lo que sea Y se hace funcionar mediante la tecnología MagSafe Del cargador, ¿qué es esto, Íñigo? Eh, la tecnología MagSafe es una readaptación De la carga inalámbrica Chi o Qi eh, que tiene Apple para que mm, haya cosas que se peguen detrás de sus dispositivos. Por lo tanto, esto solo va a ser compatible con el iPhone 12 y el iPhone 13, porque son los únicos que tienen MagSafe. Y con dis diversos dispositivos de eh, Android, como podría ser un Xiaomi nuevo, eh, creo. Hombre, no tienen MagSafe. O sea, que decir, el, el no Xiaomi 11 tiene... no puedes, El Xiaomi 11 tiene carga QI. Sí, pero no tiene MagSafe, o sea, no se pega las cosas magnéticamente. Ah, vale. Claro. Eh, el ventilador en este caso cuenta con 7 aspas que pueden girar hasta una velocidad de 6400 RPM, así como tecnología para minimizar el ruido de hasta 30 decibelios que emite, que era precisamente por lo que hablábamos de este tema. Eh, son 30 decibelios, pero efectivamente se reduce. ¿Y para qué coño quiere un puto ventilador para el móvil? Pues para que si tienes un móvil no, patata, yo... Muy bien, pues, si tienes un móvil patata no le vas a poder. ¿Cómo coño vamos, tener un móvil patata va... y tener un ventilador racer? Vamos, vamos, ah. vamos a hablar seriamente de esto. Hay eh, pruebas reales de verdad de la vida en las que se ha demostrado que refrigerar un móvil puede mejorar su rendimiento. Irá pues... genial con su mascarilla, dice Borja. Correcto. <risa> <risa> y la eh, <risa> En fin, ¿cómo es de Razer? ¿Tiene leds? ¿Muchos leds? Utiliza y... un puerto USB-C para cargarse, eso es lo primero Pero lo importante son los leds Y a diferencia de la, la mini nevera de polla, esta mierda tiene un botón físico de apagado ¿Qué has dicho? Pero esto es un ventilador y no una nevera mucho? Mini nevera No, la otra De polla No, no, no, no <risa> Tiene un botón físico de apagado y también se puede conectar por Bluetooth ah, ah. <risa> A mí lo que me encanta de todo esto es que... Eh, bueno, 60 pavos. 12 eh, luces LED personalizables y 60 pavos. No, a, mí, a mí lo que me encanta de todo esto es que llevamos más de una hora haciendo el mamarracho. Que es y, nuestro trabajo. Y ahora pretendemos y a hablar... a mí le pagan. <risa> no, te pagan... ¿A alguien <risa> le pagan en esta sala? Eh, no. Bueno, a mí por ¿O trabajar fuera sí. de esta sala? Eh, a mí por trabajar sí. Bueno, eh, a producción le pagan. Sí, pero no por esto. No por trabajar. <risa> en fin, eh... No, vamos, a, vamos a, hacer, a hacer una reflexión, tú y yo, Kaiska, ahora mismo Llevamos casi una hora haciendo el mamarracho y ahora tenemos que, hablar, eh, eh, tenemos que hablar con un señor de cosas serias y de su videojuego y de cosas Efectivamente Esto no pega ni con cola No pega ni con cola, pero da igual, porque precisamente después de hacer el mamarracho, ahora es cuando os viene la información interesante La información de valor y la entrevista del programa Así que vamos a dar la bienvenida, si te parece, a... a un señor que hace muchas cosas Efectivamente a José Carlos Montero de Red Mountain.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 Pues efectivamente después de la música chilling con la increíble voz de Borja Arbosa, muchas gracias, eh, volvemos con la potencia de fuego de viernes noche, eh, hasta que ha llegado este episodio 36, eh, entonces... Ya que estamos con los agradecimientos, gracias Borja por los audios, pero no solo por eso, sino porque también está suscrito. Así que, Íñigo, ¿quiénes más están suscritos? Recuérdame. Gracias también a Aitor Marañón, Aitor Bazzola y a Aibaneguía por soportar, no físicamente, sino económicamente, este proyecto. Lo podéis hacer en twitch.tv barra digital y también en patreon.com barra desde 2 euros al mes por cada programa o desde 5 euros al mes. Todo busca digital. Eh, a tu disposición. De Ahí. hecho, si estáis ah. viendo esto en Twitch, le podéis dar directamente al sí, botoncito sí, y sí, ya está. O sea, ya está, a suscribir. Eh, Suscribíos con Amazon Prime. Efectivamente, que odio cuando la gente hace esto, pero lo tenemos que hacer. Ah, esto eh, es lo que hay. Así que, eh, como siempre, muchas gracias a producción, Miquel. Perdón, un segundo. ¿Qué? Antes de terminar este programa. Antes de terminar este programa, Íñigo se viene el beat. Eh, Íñigo se viene el beat. Así pues que 3, 2, 1, para adelante. No, no, no, espérate ¡Ah! ah ¡Ya me has, ah, has cortado el rollo! Antes de terminar este programa eh, Este programa vuelve en 15 días Y dentro de 15 días es el 24 de diciembre Yo no voy a estar aquí el 24 sí, <risa> Yo tampoco ¿Qué vamos a hacer? ¡Ah! ah ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? ah? ah es <risa> la mejor respuesta que puedo darte ¿Cómo queda? ¿Es ah? ¿Especial navideño? ¡Ah! ¿Vamos a tener que poner las luces de navidad? ¡Ah! <risa> ¿Hay que montar el árbol? Eh, no, pero eso ah. puedes venir a mi casa a montarlo si quieres Eso me puedes venir, puedes, puedes ponerte tú aquí Y te pongo unas guirnaldas alrededor y unas lucecitas Y ya está Y una estrellita en la cabeza eh, Pues no tenemos cámaras que enfoquen en eso pero <risa> No, es que lo podemos poner Solo lo podemos poner a puerta Le, le ponemos así, allí, sitio. le ponemos allí No, no es más sitio eh, Ala, ya puedes despedir a todo el mundo eh, Pues como siempre, ya hemos dicho Gracias a producción, Miquel eh, Que además siempre está en el Twitch eh, Íñigo, gracias por sonido y colaboración Y por intentar destrozarme una sección eh, Villalba, gracias por venir aquí Esconde las cadenas un poquito Gracias, ahí está no, no, Y no, como siempre, enseñalas. gracias a los oyentes eh, A los viewers también de Twitch, de YouTube De todas partes, a la gente que nos apoya en general Más noticias, eventos, curiosidades Y entrevistas dentro de muy poco Nos vemos